Yo, por ejemplo, yo hoy día estoy mirando los, ba los baches de Star Wars. Los clones, se supone que eran clones. Los, los buenos de blanco, los, ah. los, como la fuerza armada de la wea, eran clones. Y ahora eh, sale un huevón negro que no quería matar y en realidad se sale. de pues, puta, o son clones o son humanos. entonces como que claro. Y, y todos los otros son morenos también, son como el loco. no pero Pensé, es que como se, que... se explica en algún momento, se explica que era como bueno se explica mejor en la novela anexas, ¿cachai? pero en algún momento se dice ah eh, esta nueva camada alguien le dice esta nueva camada de, de soldados de soldados como preparados eh, está fallando si sigue fallando vamos a volver a los clones ¿cachai? dando a entender que los clones y estos nuevos soldados son de distinto, de distintas cepas ya así ya decirlo sí. cachai pero se lo menciona nomás y en la novela sí pues se, se da cuenta de que en algún momento los clones fallaron y empezaron a tomar a, a capturar humanos de guaguita y a programarlo, ¿cachai? ah y se, se, se, se, se explica en la novela igual no, hay, no, hay un, un rollo más Sí, porque no. sí porque esto, eso es lo que te decía antes como que te, te, te obligan a meterte en el mundo de ellos y como que yo yo no bueno, me voy a leer los, todos los cómics sí, po. Ni voy a ver todas las series animadas, cachai, de monito, porque puta tengo 40 años, no me interesa ver la weá, claro. porque sean cortos, o no tengo tiempo, o es muy larga la weá, porque por ejemplo es como, ya nosotros, cachai, yo seguí la serie de Avengers, porque me parecía interesante, llegaban a tiempo, pero imagínate un weón que quiera entender Avengers, claro, ahora. Claro, como 20 películas. Todo, 20 bueno. películas, weón, imagínate que, por lo que tengo entendido, que si tú te viste las 20 películas, weón, de una, weón, que te, te da? ¿Cómo se llama esa weón? Sí, sí, te transformás en... Una de... la García. Sí. <risa> el, el hombre... No, bueno, ah, bueno, me acuerdo cómo se llama <risa> ese... Mirando a sí. la... A ver, está. dale. Sí, bueno. No, pero eso, eso con Star Wars... Eh... La primera, exactamente, fue como una, una cuestión calcada, un, sin mucho riesgo. A lo mejor les dio un poquito de miedito tener Star Wars por primera vez y, y, se fueron como a la segura. Y en ese sentido, a lo mejor está bien. Yo le, res, le rescato, yo sé que es, yo sé que es la misma volada, ¿eh? pero le rescato que salió bien, salió entretenida. Y todos los, la, todos los, los agujeros de guión te los comí esperando que la segunda y la tercera la respondan, ¿cachai? Pero ya por ejemplo que... este podcast va a ser como en dos tandas, vamos a hablar podríamos abrir un poco ¿sí? ¿De qué? abramos un poco la porque por ejemplo estamos en las dos últimas pero ¿cómo llegamos a eso te interesa ah, meterte en este busque es o lo dejamos es que quería hablar de la porque, sí pero eh, a lo que voy a decir, por ejemplo las tres primeras cachaias originales tenían un sentido ¿sí? Claro. Tal Skywalker y se entiende y se va descubriendo que es lo interesante también que por ejemplo que el loco que el malo es el papá claro que, que el loco que la mina que se comió es la hermana claro, <ríe> y estaba claro. este personaje eso porque, personal. Eso porque en, la, en la primera parte no estaban establecidos que eran hermanos ¿Qué? Es rara la wea porque, porque se comen. Hay como un... Esa wea también es rara, pero ya, pero se perdona. Avión, te presentan un mundo, ¿cachai? Interesante. Los aviones, ¿cachai? Las peleas de, de aviones, lo... está Estaba todo el universo ahí listo, pues weón. Las tres primeras, ¿cachai? Para explicarlo lo que pasa en la segunda hablan sobre Anakin Skywalker, que era un esclavo. Claro. No, me equivoqué. ¿Qué, no sé, Anakin? ¿Sí? ¿Sí, Ana? y todo y todo el rollo Castex como